Yo voy al frente. Deja que yo me encargue. Nada, no te lo puedo decir. Ay, mira. No, ¿No, se puede, no, no pueden atacar, no pueden atacar. ¿Por qué no lo podemos dar? No me tienen que escapar. No. Es ¡No! Y ese que buscaba ahí. Mátelo, ponche, mátelo. ¿Para qué tú te devolviste, Kevin? Bueno, qué tú te devolviste, de Kevin? Que no, no sé, no podemos. Ahora te tiene que quedar, que te tiene que quedar en base no te que yo me voy a comprar de y, serás... y no puedo atacar. No, tú tienes que correr. Bueno, se puede, no se puede. Pero, o sea, se pueden tirar a cosas de movilidad. ¿Por qué te fuiste brand, loco? No tiene movilidad Yo creo que no, ¿verdad? <risa> <risa> no, no. Nada más con la competencia. Somos la de nivel estúpida. ¡Hola! Falta Eric En, en dios los primeros lugares son los puntos muertos, como yo estaba Pero mi babe. no me iba a ver Sepárense, sepárense, búsquenlo Arriba Vamos ah, sí, a que métete por ahí sos... Mata el fuñido Eric Mente, ah, ¡Míralo hay? aquí! <risa> aquí está el negro ¿Qué todo está el negro? ¿Pero es que? yo no me voy por ahí? <risa> claro, tú <se> mueres <risa> Y si, lo, si, los, no, buscadores, si los buscadores mueren, si no, los buscadores no, mueren, si no tampoco eres. pueden volver. Pero no tiene gracia, debería de ponerse como que quitar las torres o algo así. Brian, pégate, bien, pégate, bien, pégate bien, para yo ir para allá. Los heavy, que no nada más tiene una habilidad. Contra Pero no se, no se puede meter. No, no, no se puede ver con No se puede bajar otro vamos Sí, los minions, los ¡No! Pero Sal de ahí. Mira, los lo, lo buscadores vamos a perder, porque este tipo no, no sale de ahí? Mira, él se mete bajo todo, eso no se puede Yo no puedo saber porque Son las de, la de 900 que yo quiero, las de movilidad, Esa es la mejor Vuelva a ser para su base te, Pero yo. es que no se puede comprar, es que no se puede comprar Se puede comprar sí, sí. botas ¿eh? Las últimas botas yo tengo ya Mira, Eric, no dije nada para que no diga que hice trampa ¿Pero Cuando tú estás haciendo un cosa, eh, ¿cómo me es que se llama esto? Ok, eh, la miren, yo, de... yo lo estoy empezando a ayudar ya. Estoy empezando yo... Rápido, que queda un minuto. O sea, ustedes saben donde Y nosotros andamos... Mira, ¿Y él se puede mover. Mira, mira dónde está. Mira, Yo estaba En sí, Brian. No, que no, no, no, no, no, no, no, no, era Eric. no, cuando sea el minuto 20 o 50, empiecen a buscar. Ah, ¿Cómo estabas entonces? sentarse? Sí, sí, 50, señor. Un minuto, matón condeno. ¿Así para que para lo minion, no. ¿Ah, sí fue que duraron para los niños? Sí, sí. Un minuto. 4, 3, 2, 1, ya. Que me vea para acá, que me para donde yo estoy marcando. Pero ¿sí? si llegaron okay. <risa> sí, no sé, Él tiene que rechimar así que <risa> todos los mismos matallanos y nosotros vamos Corre, corre para donde sea, corre no se puede ir, no se puede ir para allá Acuérdate que no podemos atacar Corre Rosario, corre Se murió ya genial Ah, pero él trajo en el pello Por ahí, por ahí En los lobos, si hay uno de ustedes No, no vale, que lo veamos Que lo puse igual sin ¿Qué es que ¿dónde está de se queda parado pero sí. ¿Qué te hiciste Daniel? a dónde cosa? Es verdad, se pueden usar daño ambientales para vete ¡Ah! ¡Me da dolor! ¡Me da ¡Ay perdón, perdón! ¡Se ¡Me olvidó! Dime ¡Esto sin se ¡Me olvidó. Dime. No sin querer. Es, es, la es? Costumbre, salí siempre. ¡No, loco! ¡Me no siempre. vale! loco, no! no se vale. No Ay, ¡No! Falta, todo, ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Se le sigue vivo! <risa> <risa> ¡Pero! ¡Pero se le madre! ¡Eso no se puede! ¡Este la jugada! ¡Había un guard! Él que estando del lado izquierdo! El... Ah. ¡Es que que nosotros no podemos vernos de ahí! ¡Nosotros! <risa> ¡Quemos <fue? risa> otro un poco ¡Quemos otro ganón! otro ganón! ¡Pocro! ¡Quemos <risa> otro ganón! otro es qué fue lo que pasa? Se no. Pero se supone. ¡What! ¡No! ¡No! ¡ Oh, no Después okay. de comprarte la mente, ¿Qué? ¿cómo te van no a ganar un rapidísimo? Empezamos a buscar, ok. En el lado izquierdo, ¿de qué? Ah, ok. Pero yo me estaba muriendo de la risa de verdad con esto. Vamos a poner tres veces en el video. <risa> <risa> ¿Qué viste? ¿Quieres ver pues, cosas <risa> artificiales? Eh? ¿Dónde vas a ¿En el del heraldo, heraldo o el dragón? El <risa> heraldo. Ah, ah. E ven... era ah, ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Cómo, ¡Mira! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¿Qué dice? Kevin... por el lado de la torre está por ahí Venga, seguimos siendo nivel 1 ahora que yo lo pienso Kevin murió ya ¿Qué te sientes Kevin? ¡Ey! ¡Qué bonita! ¡Volta a ustedes! a ustedes! no lo voy a pero... ¡Volta a ustedes! Porque yo soy ciego, ¿no? Los ganadores. Yo los vi, pero yo me fui cayendo de la cara de esta gente. Y el 4 para 4. No se puede ir por ahí, Eric. No se puede ir por ahí. Una gran puta. Una gran puta. Y a ver, Feli está moviendo de esta mano. ¿Qué? ¿Te quientes? Y siguen vivo, siguen vivos, todos siguen vivos. Ya está muerto, está muerto, está muerto. <risa> ¡Me lo pate todo! ¡Ma quem, ma Kevin, Kevin <risa> Kevin! concho! Kevin, ya, <yeah, risa> Kevin! <tirada. risa> ¡Cómo, ¿Cómo que tú ¡Cómo que tú metes! ¡Cómo que tú metes! ¡Cómo que tú metes! ¡Cómo que tú que tú nunca ¡Cómo que tú ¡Cómo que tú línea ¡Cómo que tú pusiste ¡Cómo que yo no tengo que tú que tú ¡Cómo que tú ¿Quieres ver fuegos artificiales? Eh? <risa> Mira, empiezan Empezó a buscar ya, ya, empiezan a buscar ya. Sí, ya. Sí, empiezan a buscar. Ay. No sé, Rick, pero parece falso. ¡Ay, qué! ¡Lol, miren bot Miren top. Parece que yo voy a limpiarlo ahora. Entonces ya no encuentro a nadie. Bueno. Acuérdense que es del lado del Lashon. Por favor, mi cañón resolvemos este conflicto. Ah no, ustedes lo estaban buscando. ¿Crees disparar mejor que yo? Dios. Nivel 2 hoy. ¡No me subí tú. Ay, di que él no sabía que se iba a subir esto. Vente que diablo a torreta. donde yo estaba que vine ahí, pero del otro lado. Buena. <risa> <risa> ¡Bueno, oh, pero mira lo llama! ¡Corre, Roselio! <risa> <risa> ¡Corre!